Bueno, pues ya estamos aquí en vivo y a todo color. ¿Qué tal, mis amados? ¿Qué tal, mis amados? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas, todos, todos, todos a hoy oramos y somos sus Bien. amigos. Sus amigos, Lidia Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así, es, sean bienvenidos a, al espacio de hoy Oramos en Vivo. Le damos las gracias a todas las personas que eh, han estado con nosotros eh, en estos sus tiempos de, de oración, de palabra. Y eh, gracias, gracias a todos los que han estado compartiendo estos videos. Que el Señor les bendiga grandemente. Sí, eh, que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. Amén, nada más por, por estar con nosotros, pero nada más por eso. Miren, el tema de hoy. Extraordinario. Extraordinario el tema de hoy. Magnífico. Jesús magnífico. resucita al hijo, al hijo de una, una viuda. Y ahí podemos ver la, la, la imagen. Eh, pues, obviamente que es algo que, sí, que está hecho es, por el hombre, ¿verdad? Sí, una, imágenes, una, sí, una, sí. una pintura, un dibujo. Pero nos da la idea, la idea exacta. Sí. Eh, cuando Jesús se acerca ahí al ataúd, lo toca, se paran los que llevaban eh, cargando el ataúd, el ataúd eh, y sucede algo extraordinario. Maravilloso. Y eso es lo que les vamos a el día de hoy. Esperamos que usted pueda estar con nosotros y que al ver esto usted lo pueda compartir. Amén. Eh, sí, no basta con que nos pongan un me gusta, sino no, que usted lo compartan que, que, que lo puedan este comprender, ver... entender, discernir y compartirlo y y, y, y, y eso es lo que lo que necesitamos que, que hagan, que, que el Señor llegue a sus mentes, a sus corazones, que lo puedan discernir y que, que, que ustedes también empiecen a, a, a pues hablar la palabra y a compartirla, ¿verdad? Sí, el, el, el, el puro me gusta, por ser nomás me gusta. No, no sirve de nada. Sí, sí, porque... Um, lo, pues, que, lo que cuenta es que lo compartan. Que lo compartan, así es. Y que le hablen a la gente. Bien. Oye, mira, eso puede ser y eso y eso y eso y y eso. Entonces, eso es lo que importa. Cuando usted nomás pone me gusta y no sabe ni de qué se trató, pues sí. a de cuenta que nomás quiso hacernos un favor de poner el me gusta, pero eso no, no nos interesa. Lo que nos interesa es que usted comparta lo que está viendo y que Dios le use a usted decíamos en el video anterior y lo hemos dicho nosotros también así es qué es lo que nosotros queremos que usted sea mucho mejor que nosotros cómo sí, ¿sí? que lo que nosotros estamos haciendo quede muy chiquito comparado con lo que usted pueda hacer eso este ah, es lo, lo, lo importante correcto así es que usted pueda hacer el doble triple o cuádruple que nosotros estamos haciendo que lo que nosotros estamos dando de esfuerzo de, de, de, de, de, de, de, de dicho de esta manera el talento que nos estamos poniendo en esto que usted lo pueda multiplicar sí que la, la fe que la fe vaya vaya creciendo en, en, en cada persona que está viendo y escuchando esto y que lo ponga a la práctica que entre en, en, en una eh, en esa dinámica, en de, esa dinámica, de, dinámica de, de, de, de compartir y de practicar y, y, y poderse meter un poco más en, en, el, en el tema y este y, y pues dejarse que el Señor use a la persona, ¿no? Así es, así es. Y pues vamos al tema, al tema de hoy. Estaba muy interesante, esperamos que sea de su agrado. Así es. Y vamos a ver ahí en Lucas 11... 7 del 11, el 11, el 17, 11 al 17 en la nueva traducción viviente. Así Y, es. y el tema, pues ya como usted lo sabiendo viendo ahí, Jesús Bien. resucita al hijo de una viuda. Bien. Y empezamos Bien. con el 11. Bien. Al tema. El 11 nos dice, poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Bien. Una multitud numerosa lo siguió. Nosotros no estamos buscando seguidores así nada más por, por, por seguirnos. No, no, no. Sino queremos forjadores de, de hombres y mujeres que puedan hacer la labor que el mismo Señor Jesús hizo. Con fe. Como fueron los discípulos. Mira, eh, eh, aquí hay algo bien importante. Ya. Sí. Jesús vino con un propósito. Amén. Así es. A esta tierra. Amén. Ok. ¿Y qué hizo? Unió nada más a sus discípulos, sí, a sí. los cuales uno le falló Así es. y luego ya cuando él se fue, ya tuvo que eh, a, a la, reponerlo con, con Pablo uh -huh. ok, pero esos once que quedaron fueron los que estuvieron esparciendo su palabra después de que Jesús ya fue crucificado y resucitó, Exacto. entonces el trabajo de esos once hombres lo podemos ver en los libros que se escribieron de ellos. Sí, correcto. Como Mateo, Lucas, Marcos, Marcos Lucas, Juan, eh, Juan eh, y todos los demás, ¿verdad? Y aún incluso sí, pues son... eh, Pablo dice que fue el que no anduvo con él. Sí. Él era el perseguidor Ajá. y fue el que más escribió. Exacto. En, en el no exacto sí, porque pues fue algo, algo muy especial que el Señor hizo. En, en su vida, en, en Entonces, personal. esto nomás es para que nos demos cuenta que bueno, por lo menos que queremos es que por lo menos, por lo menos, usted se convierta en un Pablo. Sí. Ya no en Mateo, Lucas, o Juan, o Marcos. No, no, no. Que usted se convierta en un Pablo. En un Pablo. Amén. Amén. Ya, Amén. Ya, así ya, de, de, de pérdice, así ya, ya, ya no pido nomás. Sí. Conviértete en un Pablo. Amén. Que también las pasó negras y oscuras. Pero también fue un hombre fuerte, recio. Fuerte, recio. Pero también fue un hombre que le sirvió a Dios mejor que los que le con Jesús cuando, cuando Jesús andaba en la tierra. Exacto. Entonces, digo mejor porque fue el que más escribió. El que más escribió. Incluso a Pedro se le puso un día así medio Se le pesado. puso enérgico. ¿Sí? Y dijo, Oye, pues, tú con él, ¿y qué andas haciendo? ¿Y, ¿Y qué es lo que está sucediendo? Miren, sin hablar mal de ninguna congregación, porque no nos interesa hablar mal de ninguna no, congregación. No, claro que no. Pero lo que sí nos interesa es saber qué está pasando con la gente de cada congregación. Sí. ¿Estamos haciendo la obra del Señor? Eso es lo importante. ¿La estamos haciendo... La parte que a ti te corresponde como parte de buena congregación estás mm -hmm. haciendo lo que a ti te corresponde y si sí. no, ahí es donde queremos sí, estar sí. nosotros. Porque porque miren, las enseñanzas de Jesús aquí están. ¿Qué hizo? Bueno, pues dice aquí que eh, fue con sus discípulos a una aldea y una multitud numerosa lo siguió. Así es. A Jesús nos mucha gente. Mucha gente que Había Muchos seguidores. Sí, sí. ¿Por qué no tenemos nosotros los seguidores que tenía Jesús? Si ahora hay más gente. Ahora somos más millones que antes. Pues sí. ¿No será porque no estamos haciendo algo como lo que Jesús hizo? Uh -huh. Es pregunta. Pues sí o con lo que hizo Mateo, Mateo o Marcos, Marcos, Marcos, o Lucas, o Juan, Juan, o cualquiera de ellos. Sí, sí. Entonces, mi amado, mi amada, ahí es donde entra nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo Mateo. está nuestro crecimiento espiritual? A mí me falta mucho todavía. Sí, sí, nos falta mucho todavía. O sea, no, o sea, Pero yo quiero que tú seas mejor. Así, así es. como lo estás oyendo, yo quiero que tú seas mejor. Tú, amada, tú, amado, que me estás escuchando, yo quiero que tú seas mejor. Pero para ser mejor, necesitas entregarte más a la obra de Dios. Así es, también. Y vamos a continuar con el 12. ¿Qué nos dice? El 12 nos dice, cuando Jesús llegó a la, a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea le acompañaba. Qué bonito, ¿verdad? Era una gran multitud de aquella aldea. Era una aldea. Era una aldea. No, no era una ciudad quizás con la que tú vives. No, no era un, un pueblito. Eh, entonces, pero, todos se pusieron de acuerdo. Vamos Acompañar a Acompañar esta, a esta vida, uh -huh. y fíjense, narra aquí la escritura: era su, único hijo. era su único hijo, y era un joven. Así es, era un, era un joven. E imagínense en esos tiempos ser viuda y en las condiciones que se vivían en aquel entonces. Caray, pues, era triste? era ¿sí? ah, muy triste, entonces, ¿qué, qué sucedió? Dice que era el único hijo de esa viuda, pero una gran multitud de las de los estaba acompañando. Mm -hmm. Sí, así es. Ahí se dio el amor sí. de esa aldea de ah, la, la viuda que estaban acompañándola pues, en, en su pesar. En, en su pesar, sí. Y que pues, ya iban a, a sepultar a, a su único hijo que tenía. Así es. Y que no había más familia. Así es. Entonces, él se convirtió en su familia. Sí. Así es, así es, bonito mi amado, mi amada que podamos estar unidos, unidos en aunque que, no seamos de la misma familia en, en pero ese, que sí seamos de la familia de la fe amén, Me que sentirse en este espíritu ¿sí? Sí, que podemos acompañarnos los unos a los otros ok, vamos al verso 13 bien dice el 13 cuando el señor la vio, su corazón rebosó de compasión y le dice, no llores, le dijo Fíjese, tu corazón rebosó de compasión. Ay, ay, ay. Me dan ganas de hacer una pregunta. ¿Cómo está tu corazón en relación con tu gente que vive al lado? Con los vecinos, con los familiares, con aquellos que están pasando por una crisis. Sí, sí, sí. Y que no tienen que ser de muerte, ¿eh? Sí, no, pero no, que, que están enfermos o otra necesidad un, que haya sí. un, un problema serio en, en tu vida ¿cómo, cómo está eh, tu corazón rebosa sí. también de compasión o sí. es un corazón de piedra sí, no, este, ahorita ahorita con todo esto que ha estado pasando en este en este mundo con este virus que ha atacado y, y no nada más el virus ¿no? muchas otras enfermedades que, que, que ya están, que ya existen eh, ha, habido, ha habido mucha, mucha muerte mucha Así. muerte, eh, entonces como que la gente se va acostumbrando a eso, es, entonces el, el, el amor, este, o sea como que se fría, como que ya no se siente como que ya no se siente ya sí. no hay esa compasión. Sí, no, no, no, no, no hay esa compasión. Mire, a mí me gusta mucho ver, este, eh, cuando pasan en las noticias, eh, cuando hay gente que voluntariamente va a entregar comida, que va a, a, a esos bancos de, de, de comida sí, de, y, de ayuda, y que comparten, de, de, ah, o, o aquellas personas que sin más van y hacen sus loncias, hacen sus comidas. Sí, y, van, comparten y van a, a, a compartir con los, los, con los, los que no tienen, tienen, con los que no pueden a, hacerlo, pues también, ¿verdad? personas grandes que si ya no se pueden mover, que, que, que están imposibilitados pues van y les dejan su despensa, les dejan su comida, y es, es una gran bendición. Y cuando hay una tragedia como un terremoto, un gran incendio, eh, o, o un desastre, huracán o algo, sí. Ajá. Eh, cuando hay esa pérdida de cosas materiales, aún incluso en ocasiones estas vidas, estaban escuchando eh, que estaban la gente sin comer por más de dos vidas aquí en, en, en el estado donde peor el, el, el, el huracán. El huracán. perdían cuatro días o no sé cuántos. Imagínense, pero mi pregunta es, ¿cuántas almas fueron a apoyar con una bandeja de comida a esas personas sí. pero muy pocas, pocas, pocas siempre estamos esperando sí. que otro lo haga sí. siempre estamos sí. esperando en estas quemazones que ha habido en, en California En California. Muchos desastre que ha habido y, y la gente ha tenido que salir de, de, de esos lugares porque ya no pueden vivir en, en, en sus casas entonces ha, ha habido mucha, pero mucha, mucha necesidad entonces aquí en el punto 13 o sea en el, en el verso 13 Uh -huh. Su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo la mujer. De amor, sí. Imagínate sí, sí. que tú Tomas el lugar de Jesús y uh -huh. que vayas a socorrer, que vayas a, a, a, a, a contentarle la, el corazón a alguien sí, sí, el, que está pasando por una a, un, al, por un mal momento. Ánimo, sí. Entonces, yo quiero que tú seas como esas personas. Sí, amén. y que seamos como esas personas amén, amén. no nomás Dios te quiero mandar sino que seamos como que esas seamos, personas que seamos todos todos que, que esa sea nuestra condición es y más sí. y más cuando conocemos el Señor sí, amén. y que más haya, que haya ese sentir porque mucha gente de la que ayuda ni conoce al Señor no no, no, no esta gente que estaba acompañando a esta vida no conociendo el Señor, porque el Señor apenas estaba sí. empezando a dar su mensaje entonces ¿cuál es tu condición en cuanto a, al dolor de los demás? rebosa como eh, pasó aquí, o como dice aquí la escritura en, en, en esta versión el corazón de Jesús vamos a, a considerar esta situación y que eso nos sirva como una reflexión para nosotros el día de hoy el día de hoy, hoy, hoy, hoy que estás viendo ah. y escuchando esto, hoy lo estamos haciendo totalmente en vivo, pero que hoy, hoy que, que, que estamos haciendo esto, uh -huh. que pongamos cuidado, que pongamos atención, y que nos llenemos así, como dice ahí, su corazón rebosó de compasión. Así es. Y le a decir a, a sí. la persona, no llores, o, o estoy contigo, Así o es. otra palabra es que tú pudieras utilizar dependiendo de, Dios, de la situación de cada quien. Capaz del Señor sea su vida, que no se aflija tanto, que, ¿verdad? Eh, o sea, darles una palabra de... De, de, ser de aliento, de, esperanza, de confianza, de seguridad de, de de de Vamos a seguir sí, con el verso 14. ¿Qué dice? 14 dice, luego se acercó al, al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Ok, aquí quiero hacer un cuento. Luego que se acercó al ataúd uh -huh. y lo tocó, tocó el ataúd. Tocó el ataúd, así es. Y los que lo cargaban el ataúd se detuvieron. Uh -huh. Como diciendo, eh, espérense muchachos, tranquilos, uh -huh. tranquilos, eh, un momento, baje un segundo, Como sí. queriéndoles decir aquí va a pasar algo. Uh -huh. Tranquilo, tranquilo. Sí, así es. Porque se detuvo, era como si fuera la carroza de aquel entonces. Sí, claro. Uh -huh. eh, entonces, al detenerse, expresó el señor Jesús esto: Joven. Uh -huh. Dice, fue lo que dijo Jesús uh -huh. joven uh -huh. a ti te digo levántate levántate, levántate. Ajá, y acabaste, y, y, imagínate mi amada imagínate mi amado que tú yo y cualquier persona uh -huh. podemos estar en esa misma condición espiritual de poderle decir a cualquiera ¡Levántate! ¡Amén! ¡Imagínate! Amén, ¿sí? ¿Por qué te lo digo así? ¿Qué dice la Sagrada Escritura uh -huh. en cuanto a Jesús? Dice que Él es el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Es que su, su poder no ha menguado. No ha menguado. Amén. Eh, este, aquí lo que ha menguado es, es la, la fe, el, el creer en las personas, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, en Marcos Amén. 9, 23, es. Y, y, y, y bueno, tenemos también este que eh, oró por, por, por los ciegos y les dio su vista, es. Y, llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor, entonces les tocó los ojos. Diciendo, conforme a vuestra fe, os ha hecho. Marcos 9, veintiocho okay. Conforme, conforme a, a, a la fe de ellos. Conforme a la fe de ellos. No a la fe de Jesús, sino no, a, no. a la fe de ellos. Conforme a su fe, se ha hecho. Entonces, eso es lo que estamos tratando de, de, de enseñarte y, y decirte, mi amado, mi amada, y compartir, y, y estamos en un gran anhelo, tanto mi esposa como yo, sí, amén, de que ustedes puedan ser mejores que nosotros. Si amén, ya Dios amén. no está usando a nosotros, que a ti te uses doblemente o, o cuadruplicado o quintuplicado eh, que, que sea esto como los talentos sí, entonces como el que más talentos se, se está desarrollando bueno, bueno, entonces, esa, en, entonces palabra, sí. eh, eh, eso es lo, lo, lo más importante mi madre, eso es lo más importante mi amado. que tanto amén. tú como yo y como cualquier otro eh, puedan hacer mucho más aún incluso que lo, lo que estamos haciendo amén, nosotros amén, así es. Miren, nos, nosotros ya tenemos cerca de los 800 videos en YouTube. Ajá. Ahí en Facebook tú puedes ver un montón. Y si vas a YouTube, ahí vas a ver un montón. Y si ves a, en las otras páginas donde tenemos videos, ahí puedes ver un montón. También, Pero nos sean bien. acumulados, pues, obviamente es ahí en YouTube. Uh -huh. y, en, y en Facebook, ahí si entras a, a está. nuestra página. Uh -huh. Entonces... Ahí es donde se concentra realmente el, el, el monto de, de, de todos los videos que hemos hecho. Así es. Entonces, yo quiero que tú tengas miles claro. de videos, ¿por qué no? Claro. Además que yo, hombre, ¿no? eso no es ningún problema. Además que nosotros, eso no es ningún problema. Así Pero, ¿qué tienes que hacer? Tener la compasión que tuvo Jesús. Sí, amén. amén. Idéntico, sí. No más, no menos. Por eso Así Pablo es. pudo haber escrito más que los discípulos que sí eran con él. Pero ahí tenemos la enseñanza de que sí es posible. Sí, sí, sí es posible, claro. claro lo que, lo sí que, es que tú mencionas ahorita que, que, que, que lo que dicen. Es. Que, sí es. Sí. ¿Para el que cree? Pues sí, todo va a ser posible. Si creer, al que cree todo le es posible. Ahí más con entonces, y entonces si tú lo crees, también va a ser posible contigo. Sí, amén, amén y amén. queremos que, que suceda esto contigo también la palabra tiene poder la palabra tiene poder y, y, y nunca ha dejado de ser nada más que hay que creerle y ponerla en, en obra amén, así es entonces y, y, y eso a mí me recuerda cuando hemos estado en, en algunos programas en vivo eh, sobre todo cuando estuvimos en la radio, que estábamos en la medianoche sí eh, qué tremendo, como cómo así el Señor, Amén. El señor se eh, de, de una manera extraordinaria que no podemos pararnos todavía de seguir haciendo lo mismo No, no, claro que no. No podemos parar. No, no podemos. Eh, entonces, pero nosotros ya, ya no nos sentimos cansados, pero los años ya han pasado. Ya, claro. hoy, ya hoy para los 80 años ya el mes sí. que entra ya los ¿Ya? Ya. Eh, el mes que entra ya ya, ya, ya, ya, sí. ya sí. A, a la vuelta de la esquina como, como pues es. pero yo quiero que tú te lo hagas amado, yo quiero amén. que tú te lo hagas amada, amén, amén que, tú que estás más joven que nosotros pues que, que lo hagas levántate en el nombre del señor sí. y, y empieza a ejecutar la palabra así en el nombre es. del señor así es, entonces Háganlo, hombre, háganlo. También pueden ustedes. Sí, amén. Y hagan es? más que nosotros en un momento dado. Entonces, vámonos al verso 15. Bueno, esta imagen. Ahí está la imagen ya más grande ahorita. Sí. Donde el Señor Jesús le está diciendo esto. Sí. Cuando se incorporó, se había muerto y comenzó a hablar. Sí. y que, que, que y bonito el, verdad ahí está, lo, dio, lo dio a su madre ahí está que, que, que hermoso el Señor Jesús en esta imagen que hicieron de él extendiendo uh -huh. su mano como diciendo los muchachos levántate el Señor. Al levántate Señor gloria levántate gloria al Señor entonces que qué sucede ya en el 15? Jesús el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús le re, lo regresó a su madre Qué hermoso, ¿verdad? Señor. Imagínate cuál sería el gozo de esa mujer que era viuda, uh -huh. que su hijo joven había fallecido. Sí. Sí, no, pues este, el, el gozo, o sea, tremendo, rebosando de alegría, de gozo, de contentamiento, porque pues su único hijo. Y, y, y el Señor le levantó. Bendito sea el Señor. ¿Y sabes qué le dijo el muchacho este a, a, a su mamá? Oye, mamá, vamos a la casa porque tengo hambre. <ríe> Dame de comer. <ríe> bueno, ese <ríe> señor se sí, agregando. Sí, claro. <ríe> claro, no, no, no, pero bueno, volvió a la vida. Volvió a la vida, a la por la eso le dio hambre. Sí. <ríe> Entonces, imagínate, mi amada, imagínate, mi amado, el gozo tan enorme que tuvo su mujer. Así es. Grandísimo, o sea. Es La escritura no, no, no nos dice qué hizo esa mujer con Jesús. Que no pero de seguro que lo abrazó. No se puede este, descifrar porque es un, un gozo tremendo, como no, no va a haber gozo y alegría. Exacto. Ahora, imagínate Dios gustándote a ti. Amén, así es. más imagínate, por favor, imagínate. Dios usándote a ti también. ¿No te gustaría que Dios te usara de esa manera? Amén, al Señor. No sería el primero, ni serías el último, ni la primera, ni la última que Dios pueda utilizar. Amén. Así es. Gloria al Señor. Solamente entrégale totalmente tu vida al Señor y deja que el Señor te utilice. Amén. Amén, amén. El amor, el amor que, que se debe uno uno de, de tener este es lo principal. Es. El amor es sufrido, el amor es benigno, eh, el amor no tiene envidia, el amor no es extranjero, no se envanece. O sea, um, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca, nunca deja de ser. Así es. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero de esos tres... Pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. Tengamos amor por, por nuestra gente. Vamos al verso 16. Amigo. Un gran temón se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Gloria al Señor. Mira, déjame lo ahora con esas palabras Dios ha visitado hoy a su pueblo, y aquí está Amén, Amén, Él aquí está Amén, Amén y se está amén. levantando nuevos profetas Gloria al Señor Gloria al como Señor. tú, que lo vas a hacer amén, amén, como tú, mi amada, que lo vas a hacer Amén como tú, mi amado, sí, tú, tú, tú, tú como tú también lo vas a hacer ¿por qué? porque el Señor Jesús iba a estar nomás temporalmente aquí Sí. Nosotros estamos también aquí temporalmente. Así es. Pero tú, ¿tú vas a continuar. Hazlo tú, por favor. Amén. Sí, no, no, no, no, dejar que, que, que la maldad se multiplique más de lo que ya está, sino combatir la maldad, porque es una es una lucha, es una guerra espiritual que tenemos en este mundo. Con, con, o sea, todos, los, todos los virus, todas las enfermedades, todo lo que se lo que hay en este mundo porque lo dice ahí en Efesios 6.12 que no tenemos lucha contra no. carne y sangre, Aquí sino es. contra las muestras espirituales de maldad que andan en las regiones celestes. Entonces tenemos un, un, un mundo lleno de, de, maldad. de maldad, entonces ¿sí? ¿qué necesitamos hacer levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y, y empezar a, a orar y a reprender porque no tiene parte ni suerte en este mundo ya. Ya el Señor Jesús lo, lo, lo ha hecho. Él llevó todo, todo lo llevó en la Cruz del Calvario. Así es. Todo, todo. Pero necesitamos levantarnos en esa fe, en esa confianza que Dios está con nosotros. Amén, así es. Ahora, ¿qué, qué es lo otro que queremos decirle? Levántate como profeta. Sí, tú, tú que me estás escuchando en este momento. Y empieza a reprender junto con nosotros a ese virus de COVID. Amén, y amén. que desaparezca de esta tierra. Amén. Y no Reprende. se lo mandemos a nadie más. El nombre de Jesús. No se lo vamos a mandar a, a, a los que están en, en Marte o en Venus o en Plutón. O... No, no, no, no. Que se deshaga, que, que, que se acabe, que, que, se acabe, que, que, que, que, que no sea extinguido. Así es. Entonces, pero para eso necesitamos unir la fuerza tú y nosotros. Amén, la fuerza espiritual. Amén. Vamos a unirnos, mi amado, vamos a unirnos, mi amada, para poder reprender, para que ese virus desaparezca total y radicalmente de esa tierra. Sí, amén. Y no se lo mandemos a nadie No, no, no que no. desaparezca Para que ya no haga más daño Así que entonces te invito Para que ahorita que estemos en la oración Te unas con nosotros Para reprender a ese virus Para que desaparezca Amén. Y terminamos con esto Con el 17 sí, Y las noticias Acerca de Jesús Corrieron por toda Judea Y sus alrededores Amén, así es Gloria al Señor y aquí que sería lo mismo que corra amén. ahí por tu región por la, el país que sigue y al otro país y al otro país y al otro país y que eso contan alrededor de todo el mundo amén amén así es de que nos hemos levantado como los nuevos profetas de este sí, mundo amén. amén para reprender a ese virus que está destruyendo ya Miles y miles y diez miles y cien miles de almas que se los ha llevado. Y a muchos sí. los tiene todavía en hospitales. Sí. Y otros ya, ya, gracias a Dios, ya salieron. Pero que ya eso ya no siga cundiendo Ya no, quedé. Y para eso te necesitamos a ti también, para que podamos orar, para que sea reprendido de este virus. Sí, amén. Y que sea exterminado completamente. Amén. Y para eso necesitamos gente que esté dispuesta a servir al Señor con sus capacidades, con sus talentos, con eso que Dios te ha dado y que podamos ir a luchar en contra de este virus. Así es. Así y de todas las enfermedades. Amén. Y de toda la enfermedad. Amén. Únete con Así nosotros en este momento. Únete en, en oración Y, y mi esposo y yo Nos vamos a unir aquí también Aleluya. Padre santo y eterno Padre, y maravilloso con tu Santo nombre Padre ¿Cómo oh, no daré gracias a mi, mi Dios Por su amor, por su misericordia Gracias Padre, gracias por su mi, Padre santo su Nos palabra. estamos uniendo mi esposo y yo sí, sí. Man, La personita que está escuchándonos ahorita sí, Cristo y que se conviertan que en una nueva profeta, en un Unidos, nuevo profeta. Unidos y que juntos, Señor, confianza. podamos reprender sí. a este virus Podemos del COVID. A y que quede deshecho completamente que desaparezca de esta tierra, que y Padre Santo, echado y echado fuera en el nombre declaramos de Jesús, la victoria, declaramos, y declaramos, ya, la, declaramos la ausencia de este en virus, de Jesús, y que a, así como vino, que, y que se vaya, este mundo no y Padre Santo, nada, nada, nada de Padre Santo, en el, nombre, en de el Jesús. nombre de Jesús, y así y te digo, virus del COVID, destruir, te destruimos, y vos, pues, todo, te desaparecemos, ay, en el nombre de Jesús, te erradicamos de esa tierra. Sí, eres erradicado en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte. Tú ya no tienes, tienes suerte de... ni parte sí, en esta sí. tierra. Y en, en ninguna el parte del mundo. De Jesús. En el nombre de Jesús. Ya no tienes poder. Ya gracias, no vas a destruir a nadie más. Y Padre gracias. Santo, y bendiga gracias, a aquellos que fueron tocados con ese virus. Los que están ahorita en los hospitales, que están ahí batallando Cristo, con su vida, toque, señor, Padre Santo, déles su toque, sanidad completa. Y así o sea, como levantó a ese joven que estaba sí, ya en el ataúd Señor, así levante, levante, Cristo, Señor, los que sangre, están allí en esas camillas, entonces, levante a los que Cristo están allí, Cristo Señor, y caballo. que vuelvan a la vida. Y Padre Santo y a usted, Señor. le damos toda la honra, le damos sí, toda Señor, la gloria, de honra, y le damos gloria, toda la alabanza, alabanza en Cristo, Cristo Jesús por su grande amor su Aleluya. Grande, Aleluya. Y Señor. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. De sí, Señor. Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora gracias, Señor. hagamos un, un pacto. Dime. O dinos. ¿Vas a hacer eso? ¿Vas a luchar tú también? pues únete. únete, únete, únete con nosotros, únete en oración y en compartir, en compartir estos videos, mándanos una petición, si tienes algo especial, comunícate con nosotros a través o dinos, de WhatsApp. o, dinos o dinos, que te estás uniendo, o dinos que te estás uniendo, dinos que te unes con nosotros, eh, a hoy.oramos.com y, y, y únete y vamos a, a seguir orando y pregonando la palabra y destruyendo las fortalezas del enemigo porque no tiene paz ni suerte ya en este mundo así es y bueno, ya para despedirnos ¿Sí es? suscríbete compártelo y de paz me, me gusta eh, la campanita pues está ahí en Youtube así que, esto no, que va a que estar que ahí Dios, en Youtube pues es. Ahí le pones y nos pones ahí la notificación y nos dices que tú te estás uniendo. Así es. Compártelo, compártelo y, y suscríbete. Y gracias, te damos las gracias por haber estado con nosotros en este momento, en este tiempo de, de oración y de, de palabra del Señor. Y pues gracias, mil gracias por compartirlo. El Señor te bendice grandemente a ti y a los que les compartas. Y si hay una necesidad en especial. Usa este correo y mándanos un correo o un mensaje de, de, un mensaje, de la forma que tú es. quieras. Y nos, con la ayuda de nuestro Dios, te vamos a ayudar y te vamos a apoyar. Amén, así es. Y pues bendiciones. Bendiciones, te amamos en el amor de Cristo Jesús y, y únete, únete con nosotros y te mandamos un cariñoso abrazo fuerte en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Dios te bendiga.